Hola muchachos, aquí de nuevo, hoy es viernes y queremos invitarlos para el próximo viernes 19 de junio para nuestro webinar a las 7 de la mañana hora Colombia, hora Bogotá y hora México, 8 de la mañana hora Miami y Caracas, vamos a estar live con la gente de Soft Seguros y les voy a hablar de las 9 claves para vender 24-7, ahí va a estar todo, 9 claves para vender 24-7, ánimo. Yeah, alegría. Vamos con todo. You never know.